Pues estamos, estamos muy contentos, Nieves, porque eh, la atracción que hemos visto en el primer mes de operación es bastante mejor de lo que teníamos eh, planeado. Eh, yo creo que también responde un poco a, a dos factores. El primero es el hambre que tiene mucha gente de, de, de acceder al mundo de la inversión de una manera muy sencilla y, y, y fácil y, y luego de, de ofrecer un producto pues eso, que, que, que machea muy bien con lo que la gente está buscando. ¿no? Pero muy contentos con el lanzamiento y con los primeros números que hemos visto estas primeras semanas. Y Nosotros hemos venido con una propuesta que no importa... Donde, en qué mercado inviertas ni qué cantidad inviertas, tenemos unos costes que son claros, es un euro por operación y sin letra pequeña. Sin ninguna duda, hay otros eh, players que, que vienen al mercado con propuestas de comisiones cero, pero como digo, hay que leer la letra pequeña. No todo es eh, comisiones cero, tienes que ver si hay otros costes que pueden ser tipos pues de cambio cuando operas en, en mercados que están fuera de Europa y en el nuestro es muy claro, por cada operación un único euro, que son costes de terceros para cubrir cánones de bolsa de la bolsa en la que se ejecutan las operaciones y no hay nada más. Hay un, no hay un eh, cliente tipo eh, a nivel de, de sociodemográfico, hemos visto gente que está invirtiendo, que tiene más de 70 años ya en España con nosotros y gente que está empezando a invertir pues, cuando cumple la mayoría de edad. ¿no? Eh, pero sí que es gente que, que se está acercando al mundo de la inversión eh, por primera vez en su vida, en, en gran medida. ¿no? También, también tenemos mucho, mucho inversor que está operando con otros brokers y que, y que ve nuestra propuesta de valor y, y se acerca a nosotros, pero estamos viendo muchísima gente que está, que está arrancando en el mundo de la inversión. Queremos eh, democratizar el acceso, entonces nos dirigimos a todos, a todos y para todos. No tenemos eh, unos mínimos de entrada para que puedas empezar a ahorrar e invertir, y, como te he comentado antes, no tenemos unas comisiones eh, que, a diferencia de otros, impida que puedas obtener rentabilidad. Hombre, yo creo que al final, eh, si comparas lo que cuesta empezar a operar con, no sé, con bancos tradicionales en eh, cuentas de valores o con otros brokers que están operando ahora mismo en el país, eh, la sencillez de la aplicación, lo intuitiva que es, lo bien que está diseñada y, y lo fácil que es empezar a operar, pues, por supuesto que es, una, es un elemento clave. En estos momentos tenemos una inflación en España que está por encima del... 5%. Si no estoy equivocado, el último dato fue del 5,4%. Eh, además, los tipos de interés, el Euribor, está en negativo. Lleva ya varios años y ahora está en casi medio punto negativo. Esto hace que, que si tú tienes eh, dinero y lo tienes en el banco, en, un, en, en la cuenta de ahorro, en estos momentos estás perdiendo capacidad de, de poder adquisitivo. Lo natural es buscar alternativas que vayan más allá de, de los ahorros en el banco, pero lo normal es acudir pues, a, a, a los mercados de valores, tanto a la renta variable como a la renta fija, mirando fondos también y yendo un paso más allá, por lo primero que hemos comentado al principio, del mercado español, donde se está obteniendo mayores rentabilidades en los últimos años no es precisamente en el mercado local y ahí es donde nosotros intervenimos, con un acceso global sin costes para que el español medio, como nosotros, pueda sacar un mejor rendimiento a sus ahorros.